Entonces, ya sabes que un algoritmo es una serie de instrucciones para llegar a la solución de un problema. Y existen distintas formas, es decir, distintos algoritmos para llegar a la solución. Pero, ¿cuál de todos es el mejor algoritmo? Podemos considerar cuánta memoria de la computadora ocupa o qué tan rápido es. En este vídeo nos enfocaremos en esto último. Entender e interpretar la efectividad en el tiempo de un algoritmo un concepto clave para luego profundizar en nuevos temas. ¿Qué es la complejidad en el tiempo? Para medir si algo es rápido o no frente a un grupo de opciones, lo que solemos hacer es tomar el tiempo en que tarda un procedimiento y luego compararlos con otros procedimientos para concluir cuál es el mejor la complejidad en el tiempo de un algoritmo se puede medir de forma similar y creo que se comprenderá mejor con una gran historia elaborada por HackerRank. Esta es la idea detrás de la complejidad en el tiempo. Imagina que necesitas enviar varios archivos de texto de distintos tamaños hacia una computadora al otro lado de la ciudad. Para ello tienes tres opciones: enviarlo por internet, usar una memoria USB transportada por un ave mensajera o usar una memoria SD en un pequeño cohete. No vamos a concentrarnos en el porqué de estas opciones, pero imaginemos que es así. Entonces supongo que elegimos el AVE. Tardará 4 horas en llegar al destino y solamente necesita realizar un viaje. Quiero destacar algo aquí. Si el archivo tiene un tamaño de 2, 4 o 32 GB, el AVE tardará más o menos lo mismo en llegar. Es decir, el tamaño de los datos no afecta el tiempo de vuelo. Hagamos el gráfico. Del tamaño de los archivos, como los datos de entrada y el tiempo de envío. Si el archivo pesa 50 MB, llega en 4 horas. Si el archivo pesa 100 MB, llega en 4 horas. Si el archivo pesa 1 GB, llega en 4 horas. ¿Notas como el tiempo es el mismo? No importa qué tanto varíe el archivo dentro de la memoria, esto no afecta el vuelo del ave, por lo que implica que el tiempo no cambiará. Por lo tanto, el tiempo no es variable, es constante. Más importante, el internet tiene una velocidad definida de solo 0.1 megabits por segundo. Es decir, un archivo que pesa 50 megabytes, haciendo unas conversiones y simplificando, lo enviaría en una hora. Y si el archivo pesa 100 megabytes, lo enviaría en poco más de dos horas. Y si el archivo pesa 300 megabytes, lo enviaría en aproximadamente 6 horas. El tiempo en este caso es variable, más pesa el archivo, más tiempo hay que esperar. Comparemos estos dos. Al principio la opción del internet es muy atractiva para casos donde el tamaño del archivo es muy pequeño Sin embargo, conforme vaya aumentando el tamaño, usar una web se presenta como la mejor opción Luego tenemos el cohete, que viaja muy rápido Sin embargo, no podemos darle más que una memoria SD por razones convenientes Conforme vayamos aumentando el peso de los archivos, tendremos que regresar y volver a lanzar el cohete Realizando varios viajes este caso será demasiado lento con archivos cada vez más grandes Con lo que si tienes un archivo muy grande Esto se convertirá en la peor opción Y si los comparamos todos, pues fíjate la gran diferencia con las demás opciones Entonces, ordenemos un poco lo que tenemos aquí Los algoritmos generalmente toman datos de entrada Que pueden ser muy pequeños a muy grandes Nosotros nos concentramos en cómo varía el tiempo ¿Se mantiene? ¿Crece? ¿Cómo crece? Pues de esta forma como vimos en el ejemplo del AVE, no cambiaría en el tiempo. A esto le llamamos complejidad en tiempo constante. Porque luce como que si el tiempo se multiplicara por 1 en la gráfica, manteniéndose igual. El envío por internet es diferente. El tiempo sí cambia conforme el archivo se hace más pesado. Si pesa más, tarda más en enviar, ¿no? La complejidad en el tiempo es lineal, ya que suele estar multiplicada por algún número n. Finalmente, en el lanzamiento por un cohete tendríamos una gráfica como esta. Rápido con pocos datos muy lento con muchos datos. Por su naturaleza de un cohete que va y regresa, la complejidad en el tiempo es polinomial, ya que suele ser multiplicada por un número n con algún exponente como 2 al cuadrado o 3 al cubo. Este crecimiento puede alinearse a varias formas. Hemos visto crecimiento constante, lineal y polinomial. Pero además existe el crecimiento logarítmico, que luce como invertir el polinomial, y el crecimiento exponencial, que se parece al polinomial, pero crece mucho más rápido, o en otras palabras, se demoraría mucho en el tiempo, con lo que es la peor opción con la que puedes contar. Después de todo, nosotros buscamos el algoritmo que nos garantice el menor tiempo. Resaltando este eje, Podemos concluir que, en cuestión de tiempo, el mejor algoritmo es el que crece menos mientras aumentemos el tamaño de los datos. Por ejemplo, en nuestro mundo de cohetes, internet y aves, usar el ave sería la mejor opción. Mientras crezca menos, incluso cuando el tamaño de los archivos aumenta, mucho mejor. Antes de terminar el vídeo, te quiero dejar con una pregunta. Cuando te expliqué las formas de crecimiento usé la palabra alinear y es que sucede que las formas de crecimiento no suelen ser perfectas, son un poco más raras. ¿Cómo podemos clasificar la variedad de formas con las que los algoritmos crecen en el tiempo? Ahora que has comprendido qué es la complejidad en el tiempo, te será más sencillo comprender el siguiente concepto. En conclusión, la complejidad de un algoritmo en tiempo describe la cantidad de tiempo que emplea un algoritmo cuando los datos de entrada crecen. Espero te haya encantado este video y muchas gracias por ver.